Buenas tardes, vengo de la región de Aysén, una matria tan generosa como inclemente. Soy y estoy por quienes me antecedieron, las pioneras y pioneros de mi tierra, en donde mi estirpe materna llegó a abrir sendas en la inhóspita Patagonia y donde mi estirpe paterna forma parte de quienes construyeron la carretera austral. Soy nacida y criada en Coyhaique, como se dice en mi tierra. Mi nombre es Yarela Gómez Sánchez, profesora de lenguaje y comunicación, hija de Erika y Víctor, sobrina, tía, nieta, soñadora incansable y voluntaria perpetua, compañera y amante de Héctor y, ante todo, madre de Amaru, mi ancla a la tierra y a los sueños. Vengo de la región de Aysén, una de las más jóvenes del país y, sin embargo, poblada por cazadoras-recolectoras desde hace 12.000 años en sus tierras continentales, y hace 6.000 años en los canales e islas de nuestro inmenso archipiélago. Territorio forjado desde los inicios del poblamiento por mujeres, que se levantaron al despuntar el siglo XX, sosteniendo la vida y prefigurando un habitar. Soy también, como miles, hija del despojo colonizador, mapuche de la diáspora, existencia negada y vapuleada que hoy se alza en un grito de reconocimiento, vengo cargando los dolores de nuestra historia a trabajar por una Constitución donde el respeto irrestricto a los derechos humanos sea la norma. Porque toda la verdad debe ser dicha, para que toda la justicia sea practicada y para que nunca más construyamos sobre la sangre de los pueblos. Seguimos, porque al fascismo nunca ni un espacio. Hoy, represento a quienes exigieron que esta nueva Constitución escribiese en piedra la importancia de las trabajadoras con un Estado cuidador. Represento a quienes creemos que Chile debe ser una república fundada en el trabajo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo. Represento a quienes han visto a su tierra desnuda y expuesta ante los ojos del extractivismo, una mirada impúdica y lasciva que se posa donde calcula que puede obtener ganancia. Pero la dignidad no se tranza, y bajo esa premisa hemos detenido megaproyectos con argumentos, piedras y cortes de ruta tributando árboles bajados a hachazos para impedir el paso de fuerzas especiales porque donde han querido ver derramamiento de sangre respondemos con organización, pasión, amor y rabia que nos moviliza para defendernos. Por eso, cuando pensaron que era llegar a instalar una mega represa en el río Báquer nos convocamos al grito común de Patagonia sin represas. Desde Cochrane a Caballo llegaron pioneras y pioneros quienes tras una larguísima travesía fuerte y claro, pusieron los puntos sobre las ies. Este territorio es de quien lo trabaja y de quien lo cuida. Por eso las decisiones las toman quienes lo habitan. Nuestra identidad es ser Patagonas, y desde allí hablo, porque nuestro norte es el sur, porque hemos sido abandonadas y postergadas, porque somos lo que somos gracias a la acción comunitaria y a pesar del Estado centralista, nuestra identidad persiste y resiste. Porque como muchas ayseninas y ayseninos piensan, nosotros no estamos lejos. Chile es el que está lejos y no se ha dado cuenta. Nuestra tierra es de migrantes. Migrantes quienes, fueron, quienes dieron curso a nuestra historia de poblamiento austral. Nosotras migramos a temprana edad para ir al colegio. Y luego migramos para estudiar en la educación superior. Porque nuestra tierra tan rica posee escasa población y por esto no somos moneda de canje electoral y así se asienta la discriminación, y ni educarnos en nuestra tierra podíamos. El Aysén que represento se reconoce plurinacional e intercultural. Se reconoce como territorio especial, donde nuestra identidad no está solo determinada por factores geográficos, sino que también culturales. Somos tierras de grandes artesanas, artistas y escritoras, porque nos retrucamos ideas, conversamos en torno al mate, reflexionamos profundamente en la voz de nuestros cantores, Bailamos ranchera Patagona, chamamés y valses. Somos almas mestizas, desde las culturas Cahuéscar, Chono, Huillichas, Tehuelches, Chilotes, Gauchos y Chilenos. Somos todos esos jóvenes que piensan y desarrollan soluciones locales para salvar vida y al planeta. Entre nacidos y criados y venidos y quedados, construimos esta región y territorios, porque migrar es un derecho. Hoy traigo mis esperanzas y las de mi gente, quienes ansían que en esta Constitución se profundice la democracia, una democracia radical, vinculante, paritaria y deliberativa. Desde esta premisa, nuestra Constitución será feminista y decolonial, porque esa es la justicia social por la que luchamos. Queremos descentralizar, para desconcentrar el poder, porque las decisiones han de ser tomadas por quienes viven en los territorios y no por los dueños de Chile. Porque deseo que con esta nueva constitución ya no serán los dueños de Chile. Mi voz es una voz colectiva que grita fuerte y claro, Patagonia sin mineras, porque no hipotecaremos nuestra vida ni las de quienes vienen por seguir enriqueciendo a unos pocos. Para que el principio preventivo, el enfoque precautorio, la justicia ambiental y el principio de aplicación progresiva se consagren como la nueva mirada sobre la cual tomaremos las decisiones, porque la única solución es la ecoconstitución. Solo para cerrar, venimos desde la Patagonia y con letra de mujer a escribir esta nueva constitución para que Chile deje de pensarse naciendo y creciendo en Santiago. Nuestra patria debe construir un estado social ecológico, cuidador, democrático, de derechos, porque por primera vez una instancia institucional debe sentir y decir, Aysén, tu problema es mi problema. Muchas gracias.